Bueno, yo lo primero que quiero agradecer es al Gobierno de Navarra que haya tenido eh, la, la idea de encargar unos retratos de los reyes, no por el mero hecho de que sean unos retratos de los reyes, porque realmente al cambiar la monarquía eh, las instituciones, bueno, lo, los gobiernos tienen que, de cada comunidad tienen que tener eh, sus representantes y esto se hace a través de unas fotografías que directamente da la Casa Real, y sin embargo, el gobierno de Navarra ha querido hacer unos retratos, unas pinturas eh, sobre, sobre este tema, sobre, sobre los reyes. Eh, para mí ha sido fantástico porque lo que me han pedido no es que haga unos retratos al uso, sino lo que me han pedido es eh, dos cuadros de, de Elena Goñi. Y para, para mí realmente que ellos quieran. ...que esté en la colección de, de, de obras de arte... ...que tienen en el Palacio de Navarra... ...pues claro, pues es, pues es un orgullo ¿no?... ...a mí no me asusta hacer retratos, me gusta mucho hacer retratos... ...lo que pasa que... ...la monarquía española... ...a diferencia de, de la inglesa... No tiene, ...no tiene... unos símbolos tan claros como... ...como la corona en los retratos de la reina Isabel II... ...entonces... Eh, nuestros monarcas son mucho más sencillos en, en el aspecto físico y hacer retratos de unas personas que son como cualquier otra pero con la connotación de monarquía pues me, me hizo dar muchas vueltas por eso si, si se fijan eh, el retrato es de las personas de, de los reyes de perfil es un perfil absoluto eh, con una pose natural, pero también con una rigidez de, de un cargo y, y creo que ahí es donde está la clave para ver que se diferencian de un retrato habitual, no es un, no es un retrato de, de alguien cercano, sino, bueno, pues es un retrato de una institución realmente. Y luego, por otra parte, no, no tienen absolutamente, eh, ya, ya digo, ninguna... Ninguna joya ni ningún, ninguna cosa que destaque, salvo una que, que me pidieron en el Gobierno de Navarra, que fuese la insignia de Navarra en, en la chaqueta del rey. Y, y bueno, pues eso es lo que hice. El Gobierno de Navarra, a lo largo del siglo XX, ha ido encargando retratos de los presidentes de, del Gobierno de Navarra. Y ahora podemos ver el salón de, de los retratos. Eh, donde aparecen todos estos retratos. A mí me han encargado, me, por parte de Yolanda Barcina, me encarga su retrato y bueno, pues este, este es el que, el que hago yo. Este retrato yo lo, lo tomo a diferencia uh, de los de los reyes, como un retrato más al uso, un retrato en un sentido más clásico de la persona. Y lo que sí que quería era diferenciar un poco... De los, de los otros retratos, pues ese cambio, sobre todo en, en, en cuanto a que en este salón solo se ven hombres y bueno, pues esta es la primera mujer presidenta de, del Gobierno de Navarra. Este es un retrato que, es, que está hecho, desde luego, con, con toda la libertad también de, que, que me han dado y, y es un retrato en el que los colores los elijo yo. No es, no es un retrato que, donde ella aparezca con su ropa exactamente como, como está, sino que a mí me parece que es un cuadro compositivo donde el color hace referencia más a estas composiciones que a cualquier otra cosa política o, o social. Es, es una cuestión más plástica, ¿no? más, de, más pictórica. Y bueno, eh, yo lo que quería también era mantener esa pose de, de seriedad, aunque la persona sea pues seguramente más, más sonriente, pero sí que me parecía importante mantener eh, un rigor en, en la pose ¿no? y, y, en, y en esta representación como presidenta de, del gobierno de Navarra.